No, no, no, no, no, estamos en no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, a no, no, no, no, no, El día de a a... no, cállate, cállate, cállate. El y no, no, no, no, no, que, la, la que no, como 4 capítulos Y Ramón hay que explicar las novedades de la... de que la... grandes. Hay que explicar lo que... lo que hemos hecho. Ah, si sí, eh, miren miren miren miren Porque miren miren voy... miren vengan vengan vengan vengan vengan vengan miren. Si no vieron mi TikTok, miren ahí arriba. Yo sé el que estoy farmeando. A ver, me está está algo, algo de vaca y algo de trigo. Tenemos el... acá, pues. De... Okay. Más Un Motal Never. Ahorita vamos a ir por allá. Una granja Y y la helada esta. Bueno, voy. Voy a acabar mejor si hubieras puesto una zona de alto. alto... Sí, es que es para, para, es para, es para pues, tipo de. Esto lo voy a cambiar por. O sea, tipo va a haber altos hornos en una parte y hornos normales en una parte. Porque. Sí. Esto lo pensando, aldeanos, en, aldeanos, en aldeanos. Uh. Bueno, como pueden ver, aquí tenemos un poquito de eh, aldeanos. No le des clic a uno, por favor. No le he escrito uno porque todo está a nivel cero así que no queremos ver Y acá tenemos otra personas aldeanos Que aquí próximamente pues, va a haber pues Más aldeanos, solamente que estos son nuevos Apenas son nuevos Vamos a ver sí, mucho más sí. aldeanos Que no solo, va a haber, no, no solo va a haber de estos dos Que también vamos a tener de más no, Capaz de... No, no, capaz de, de esa madre para encontrar la... La... La... la, la ¿Sí? Acá, el sí, pues hay una el, el no. Bueno, apareció un no de ni. bueno, ahí vamos a aparecer No sé por dónde empezar a minar Y pues ya no quiero empezar a minar aquí porque me van a hacer mierda Ocupo, ocupo bloques, así que... No? ¿no? No? ¿Para? pendejo ¿Para? más pendejo más a tirar ¿Para? la lava ¿Para para no, no sabes que para la ¿para hay lava la aquí abajo Para, para ¿No? <ríe> Ah, voy a encontrar el primero Yo me tengo que bajar los chunks vale, Más, hay más Más, hay tres, super Primero de nada okay. Oh, encontré la mío, encontré el mío también, encontré el mío también Ah, no tengo irrompibilidad 3 en el propio pico, puta madre. Yo sí. Ah, sí. Vámonos, ¿no? No, okay, Vamos no. no puede ser, 3 ¿y qué? que... Qué... Ah, yo... Uh, para. Para, bebé. Cero autoclick, cero autoclip, papá. Cero autoclick. ¿Dónde está? ¿Dónde está? que puto. Ah, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. ¿Cómo es, Tú de. Ah, eh, bueno, ¿cómo se hace un alto Pues con la mano, vale piedra cocinada dos veces y con 5 de hierro y con un oro. La ¿Qué estás poniendo ahí? Okay. Ah, el... Para otro, para otro de esos madres. Oficialmente el team de. hay que enseñarte también la pasé. Ah, sí cierto, sí cierto. Pate, yo le digo, yo le digo, yo le digo, yo le digo. <ríe> Te cogemos. <ríe> no. <risa> El colorcina... A ver, Rose. ¿Qué estoy? Mira. Oye. ¿Qué? Sí. No falta había falta poco Sí Acá por ejemplo tenía nada más 56 de bordes y tenía como un estabil 16 Y me acuerde que... Todo 42, todo 42 acá Vamos, sí, chavales, oficialmente tengo una No, espérate, espérate, yo falto, yo falto. Sí, chavales, oficialmente. Sí, chavales. Full Netherite y yo tengo una sala de piedra. Chavales, oficialmente. Eh, ey, ey, ey, ey, ey. Okay. Chavales, oficialmente. <risa> Eres un pendejo eeeh. Eeeh, eeeh. Eeeh, Ahora claro, es que yo no tengo pelo 50.000, dijiste. Tengo más torpensada que tengo. Tengo pelo 4 nomás. Ya está miedo. Dale, dale. ¿Y este cuándo? Algo. Yo nunca veis. Pero yo tengo algo. Eso. 200. Pero bueno, chavales, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y nos bueno, vemos hasta la próxima, a que sí, a que sí, a que nunca, vamos a subir el siguiente vídeo, el siguiente vídeo es animado y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¿Por qué no te quitan nada Bueno, pues si te quité más vida a ti, bueno, no entiendo sé por qué me, no sé me matas tú más rápido. Ey, no se vale plebe.